Hola Aries, ¿cómo estás? Te doy la bienvenida a este a tu espacio de Biosabiduría Ancestral Tenemos para ti en estos momentos la entrega de tu guía del alma de noviembre Me encanta darte esta grandiosa noticia, nos vamos el mes de noviembre Un mesecito de entrenamiento espiritual para traerte mensajes Palabras, frases que puedan resonar aún más en tu alma y puedas ponerlo en práctica Así que esta es la razón por la que estás recibiendo un video con mensajes más largos Un video completo con la tirada del dinero, del amor y tu vibración general Así que no te olvides de suscribirte al canal, darle like, activar la campanita Porque en diciembre vienen cosas maravillosas Vamos a empezar, Aries en este mes de la autoevaluación, del equilibrio, de revisar qué sí y qué no requieres poner más acción, en donde requieres practicar un poco más la paciencia, sabemos que... Por ser un signo de fuego, de repente la paciencia no es tu fuerte. Sin embargo, con práctica, constancia, eh, puedes lograrlo y puedes eh, tener unos resultados bastante maravillosos. Vamos a ver qué tienen para ti los arcángeles en esta guía general. Voy a prender un poco la luz. En esta guía general del mes de noviembre de 2019, pido a los arcángeles comunicarnos aquellos mensajes que tienen para ti en noviembre de 2019 tu vibración general muy bien, vamos a ver tu vibración general tienes el talismán, tienes el mago de la conciencia de cabeza y tienes cabalgar sobre las olas, en tus resistencias tienes la intención El coleccionista de huesos de cabeza, este maravilloso oráculo, tienes escuchar de cabeza, este maravilloso oráculo de biosabiduría a través del mapa mágico, me encanta porque tiene imágenes bastante llamativas, bastante claras para poder ser, eh, comunicarnos con los Arcángeles de una manera muy fluida y bien En tu presente eh, has estado trabajando mucho la parte interna, la parte de autoconocimiento Y hoy estás como vibrando hacia un nuevo camino, estás ligero Has soltado como muchos lastres, has soltado resentimientos, emociones densas Y eso está maravilloso Aries, ahora te estás dirigiendo hacia un nuevo camino en el cual te sientes en equilibrio, ¿ok? Y con esto te dicen que la decisión que tomes y las oportunidades que se te van a presentar durante el mes de noviembre son bastante buenas para tu crecimiento y tu evolución espiritual, ¿ok? En este proceso del despertar, eh, que ya has estado caminando poco a poco y has estado vibrando, si es que has estado vibrando en una energía alta, eh, estas eh, nuevas rutas, este nuevo camino va a llevar a un equilibrio mayor ok y en este equilibrio mayor se refieren a un equilibrio integral entre tu persona tu cuerpo tu espíritu tu alma ok y eso se va a manifestar y se está ya manifestando en la parte económica en la familia las relaciones como en toda esta parte integral que es eh, son parte del ser humano en este mundo ahora es muy importante que continúes en esta auto-meditación, en este auto -reconocimiento. el amor propio se mantiene, eh, más bien se trabaja día con día, momento a momento, Aries, de repente se te olvida como estar en esta conexión contigo mismo y con la divinidad, con tu alma. Y es cuando empiezas a sentir como que algo se atora. Entonces te recomiendan los arcángeles, sobre todo es importante que este mes trabajes o estés como muy amigo, o se te hagas amigo amiga del arcángel Chamuel, para que poco a poco te vaya dirigiendo hacia este amor propio. Para que juntos vayan incrementándolo, vayas descubriendo eh, todavía más, qué es lo que te encanta, lo que no, qué estás dispuesto a entregar, cómo estás dispuesto a recibir, o ¿Okay? abrirte a esta abundancia amorosa, a esta abundancia desde la certeza de que ya todo está resuelto en tu vida. No te olvides de, con el mago de la conciencia, de repente por ahí pareciera que se te olvida un poquito conectar con tu alma. Y ante toda esta energía de fuego que tienes, te vas más a la mente y entonces es cuando empiezas a sentir que topas con pared. ¿Ok? Como si te pusieras una venda en los ojos, <coughs> perdón, y te metieras a un cuarto oscuro en donde al ponerte esta venda y al estar oscuro ese cuarto, chocas con las paredes y no encuentras no como no encuentras la salida, no, no encuentras el camino, entonces te invitan a mantenerte en esta comunión con tu divinidad. Ahora, esto porque porque ante esta situación en la que has estado trabajando para liberarte de lastres, liberar esas cargas emocionales que traías ya de tiempo atrás, ya estás sintiendo que vas como como fluyendo cada día más, ¿no? Como divirtiéndote como Sabiendo que no está pasando nada, que en realidad tú estás creando tu realidad, que todo lo que has estado manifestando en tu vida ha sido producto de tu energía, de la forma en la que vibras. O sea, estás entrando en esta conciencia, en este nivel de conciencia más alto, en donde te cuesta cada vez menos trabajo conectar con la divinidad. ¿Ok? Sin embargo, si sí hay momentos aún en los que se, en los que se te, se te olvida, se te barre, es completamente normal. Tampoco te autoexijas. Solamente recuerda mantenerte en esta conexión. Ahora, ¿cuáles son las resistencias? Eh, esta carta, la intención, nos habla justamente de lo que quieres realmente manifestar en tu vida. En este mes 11, el mes del equilibrio, el mes del autorreconocimiento y la autoevaluación, se te invita a revisar qué sí y qué no has activado, en qué has puesto atención y en dónde no durante este periodo 2019. ¿Por qué en este mes? Porque aparte de ser el número 11, es el mes anterior al final de año, al final del ciclo, ¿ok? Entonces, es como hacer una, un preexamen, ¿no? Como una evaluación previa de cómo fue o fuiste manifestando tu realidad durante el año para que entonces puedas identificar en dónde hay que poner acción. Durante el siguiente periodo que se va a abrir a partir de 2020, ¿ok? Entonces es como una pre-evaluación. Ahora, ¿esta carta te sale para qué? Para que recuerdes que ante cualquier manifestación el, el resultado sea positivo o negativo por ponerle una etiqueta para que tú puedas identificarlo, siempre viene de la raíz de una intención, entonces aquí te, te invitan a seguir vibrando alto, ¿ok? No te resistas a escuchar a tu alma, a escuchar tus deseos antes que escuchar los deseos de tu mente. También te invitan a soltar aquello que todavía estás queriendo como mantener, que si ya sabes que no te está funcionando, pero sigues como queriendo mantener eh, contacto con personas que ya viste que no, ya no están alineadas a tu ritmo de vida, también aquellos recuerdos o aquellos sentimientos densos que te mantienen como estancado en un lugar Te invitan también a no resistirte al movimiento Si bien es cierto, Aries, eres un signo que está en constante movimiento Y, y es muy bueno para hacer que las cosas sucedan porque se mueve por todos lados De repente pareciera que no te quieres mover del lugar en el que estás por, alguna, por algún beneficio, por algún eh, algo que te conviene aún estar ahí, sin embargo, únicamente lo que estás haciendo en ese sentido es como eh, retrasar aún más las manifestaciones buenas en tu vida, entonces es momento ya de un movimiento, ¿ok? Ahora, por otro lado, tienes también la resistencia a escuchar y la tienes de cabeza, ¿Qué sucede? De repente ante estas ganas o ante esta um, prisa quizá, llamémosla así, porque las cosas sucedan en el momento que quieres, a la hora que quieres y como tú quieres que sucedan, de repente tiendes a cerrarte un poquito, a escuchar las opiniones o, lo, o el porqué de los demás o el para qué de los demás. Te invitan a abrirte a esta, a esta escucha. Te invitan a mantenerte abierto a las ideas, a los comentarios, eh, posibles sugerencias sobre tu actuar. No para que hagas lo que la gente quiere, sino para que en esta evaluación que te invitan a hacer, identifiques también aquellas áreas en donde hay que poner un poquito más de atención. ¿Sale? Eh, Puede ser... Aries, que sientas que en tu círculo donde te desenvuelves, sientas que no te están prestando la atención que tú quisieras o que de repente las necesidades que tú tienes de manera personal eh, parecieran como invalidadas por las otras personas o que no eres como valorado por otras personas. Es muy importante primero, Aries, que comprendas que cada persona está viviendo su camino. Cada persona está percibiendo una realidad diferente basada ya sea en su amor propio o en su sentimiento de escasez. Sin embargo, a ti te toca abrirte a lanzar tu mensaje, como a abrirte y decir realmente qué es lo que quieres. Ser honesto, ser clara, ok, expresarte, expresarte desde el amor. Este, este es un muy buen momento para que si tú no lo has hecho aún, empieces a sacar tu voz interna, empieces a expresarte, empieces como a manifestarte en tus palabras, en tu forma de preguntar, en tu forma de investigar, ¿ok? No te quedes en, en, este, como en este caparazoncito en donde de repente te metes. Ábrete a, a, a esta abundancia de la atención. También respeta el proceso de cada persona. Eso es muy importante. Es como la parte de la congruencia. ¿Sale? Es como encarna aquello que quieres recibir. Eh, si tú estás... De repente puedes ser Aries... Que haya momentos en los que prefieres oír solamente lo que quieres en lugar de escuchar lo que realmente sucede en la vida. Ten cuidado con eso porque de repente si actúas desde ese, desde ese punto en el que el ego te dice solamente escucha lo que nos conviene, lo demás, ¿no? Puedes llegar a estancarte en estas relaciones, en estas posibles oportunidades que se te presenten durante noviembre. ¿Sale? Eh... Viene libertad para ti en este mes Viene Libertad en el sentido de que Una vez que tú sueltes toda esta parte Que no quieres soltar Y, y, y te muevas y, y, y tomes estas oportunidades de movimiento Que puede ser un nuevo trabajo, un nuevo empleo O la posibilidad de cambio de residencia Que estaría maravilloso que la tomes eh, Te va a permitir Abrir todavía más este, Esta, esta conciencia ¿Sale? Vamos a ver qué tienen para ti en la parte del dinero, porque si hay algún movimiento en cambio de residencia, posiblemente te estés preguntando, ok, yo me cambio con todo gusto, me voy por todo el mundo, pero ¿y cómo voy a generar? ¿No? Eso es algo que de repente nos ocupa la mente. Sin embargo, de manera espiritual, en el mundo espiritual ya todo está solucionado y solamente se requiere que tomes acciones. Tienes... El modificador del mapa encantado, sanación del dolor, y tienes el espíritu del lugar todas de cabeza. Esto significa que si sí tienes dudas, que si sí posiblemente en la parte económica no has visto como esa fluidez o esa manifestación que quisieras. Y esto puede llegar a suceder, Aries, porque aún te mueve un poco la autoexigencia, como. Quiero que se dé en este momento, en estas situaciones, en estas circunstancias, pero no dejas que el universo se exprese, como que le atoras el proceso. Entonces, ten cuidado solamente con eso. Eh, si tú estás buscando justamente una estabilidad en abundancia, primero requieres reconocer que ya vives la abundancia y agradecerla, ¿ok? Puede ser que hoy no tengas un empleo, puede ser que hoy no estés generando las cantidades que estabas acostumbrado o que desearías generar. Sin embargo, no olvides agradecer cada cosa que tienes hoy en tu vida. Para poder tener esta vida que realmente deseas, debes como equipararte a esa energía vibratoria y como resonar con ella, ¿sabes? Como en esta congruencia de sentir... Pensar, hablar y actuar de, de tal manera que te vaya conectando con lo que quieres manifestar Si empieza a haber una duda o empieza a haber desequilibrio en esta eh, congruencia Pues el universo no va a recibir la señal correcta y entonces no va a saber qué mandarte ¿Sale? Todo tiene que estar sincronizado en congruencia con lo que realmente quieres manifestar Ahora y la parte de económica puede ser que en algún momento hayas experimentado alguna frustración o algún dolor por alguna situación o acción de otros eh, para contigo en el sentido de posibles fraudes, posibles mentiras, posibles desacuerdos. Eh, posible lucha de poder por la avaricia entre tú y la otra persona o viceversa Entonces aquí lo importante es que te des la oportunidad de ya liberar eso De ya soltar todo eso que pasó en su momento y que hoy en tu presente ya no está Hoy eres una persona diferente, hoy ya con esa experiencia has madurado Entonces enfócate en esa madurez ¿Ok? Ahora, esto te lo dicen ¿Por qué? Porque tienes la sanación del dolor de cabeza y justamente se refiere a eso, a ya dejar ahí en donde sucedió aquello que dolió y que en realidad te llevó a adquirir un mayor conocimiento de tus capacidades, de tu potencial y de lo que realmente quieres en la vida. Si hubo por ahí algún daño también, no como te decían acá, de repente esta lucha de poder en la que por un lado quizá tú querías ganar o el otro quería ganar y hubo un roce y entonces eh, hubo un quiebre de amistad o un quiebre de relación Es importante que sanes también esa relación, que te acerques a esa persona y le abras las puertas de tu corazón Le abras las puertas de tu, de tu vida en el sentido de, oye, pasó esto, reconozco mi responsabilidad Hoy me disculpo, hoy quiero que esto ya quede eh, saldado, solucionado, gracias. ¿Ok? Como en esta parte de, de la sanación de relaciones. Los resentimientos que has albergado, Aries, de repente eh, se han estado como acumulando y puede ser que llegue un momento en el que vuelvan a hacer ruido. Entonces es por eso es importante que sanes esas relaciones. ¿Eres hábil, Aries? Tanto para generar como para reconocer el potencial de las personas Sin embargo también de repente tiendes como a caer en esta manipulación de Como ya reconozco esta, la capacidad de las personas, bueno pues lo puedo usar a mi favor Ok, entonces ten cuidado también con eso Es importante que en tu actuar en tu vida, sobre todo en la económica Para que haya un flujo como el infinito de dar y recibir Reconozcas también a las otras personas Ten cuidado con la avaricia, de repente puede ser que se te despierte y eso llegue a hacer que las personas con las que estás conviviendo de manera profesional se tiendan a alejar aguas con eso nada más. En la parte del espíritu eh, del lugar, en esta recomendación que te hacen para la parte económica finalmente, como para cerrar tu mes con broche de oro, es muy importante, Aries, que en cualquier negocio, o empleo que emprendas o tengas en este momento, revises cuál es el propósito mayor que te tiene ahí. ¿Okay? Si, hay, si el propósito mayor está basado en el ego, de decir solamente quiero tener más, más y más por la imagen ante la sociedad, revisa bien que no estés vibrando desde el ego puesto, que eso se puede llegar a estancar. Si el bien mayor o el propósito mayor para ti es Generar un bienestar, generar un mayor bien para ti y las personas involucradas Síguele por ahí, ¿por qué? Porque esa es la manera genuina de generar abundancia Sé sincero, sincera contigo misma eh, Muéstrate siempre dispuesto como a dejar que tus verdaderos deseos se manifiesten ¿ok? Que se vean hacia afuera Pero los deseos desde el alma, del corazón del empuje, del empoderamiento que tú posees Porque eres un signo que posee mucho, mucho potencial Mucho poder, mucho empoderamiento Y la gente te sigue por eso, Aries Te admira por eso Vamos a ver cómo andas en relaciones Vamos a ver cómo está Aries en relaciones, en el amor En noviembre de 2019 ¿Cuáles son los mensajes que hay que compartirle para que su alma encuentre la paz y la fraternidad en relaciones? Bien, les voy a poner tal cual salieron. Primero tienes la chispa, tienes tomar una decisión y finalmente tienes lento pero seguro. Ok, en esta situación, Aries, del amor... Es muy importante que conectes con tu música interna, con tu chispa, con tus ganas de entregarte. Tu forma de entregar amor normalmente, no todos los áreas, sin embargo, la mayoría, es como estoy atento a tus necesidades, me fijo que estés bien, que tengas todo lo que requieres. Sin embargo, de repente, y eso está muy bien, y eso es maravilloso y se valora porque... Porque eres así de entregado, Aries. Solo que de repente se te olvida como esta parte mmm, apapachadora. Sí posiblemente no seas así. Sin embargo, a veces te encanta también sentirte apapachado. Anteriormente te decían, encarna aquello que quieres recibir, y esto es muy importante en relaciones, encarna aquello que quieres recibir, quítate esta idea posible de la vulnerabilidad, del, sufri del posible sufrimiento, de la cómo debe ser el amor según la sociedad, eso solamente son ilusiones, entrégate de manera que la gente comprenda cuál es tu forma de amar, ¿ok? Y si es un poquito complicado para las personas identificarlas, es eh, importante que lo expreses. Es importante que digas, mira, mira chiquito, chiquita, mi forma de amar es esta, esta, esta y esta. Y sigo conociéndome, ¿ok? Porque no siempre conocemos totalmente la forma en la que nos gusta ser amados y nos gusta entregar el amor. Entonces también es importante que seas honesto en Sale chispa, brilla, muévete, canta, deja salir tu música interna ¿Por qué? Porque es muy importante comentarte que en noviembre estarás to, Estás ya tomando una decisión muy importante Esta decisión tiene mucho que ver con dar el siguiente paso En tus relaciones Sea de pareja, sea de familia, sea de negocios Es importante dar el siguiente paso Ahora ese siguiente paso, que quiere decir? ¿Qué es lo que genuinamente quieres lograr en equipo, en conjunto con la otra parte? Ejemplo, ok, tengo una pareja, tenemos X años de noviazgo y ya necesitamos dar el siguiente paso. Ok, a ver, ¿qué es lo que genuinamente quiero lograr? Ok, quiero una familia. Ah, bueno, a ver, pareja. ¿Estás dispuesto a, a crear una familia conmigo? ¿Dispuesto, dispuesta? Sí. Ok, demos el siguiente paso. ¿Estás dispuesto a generar una familia? No. Ok, tomemos decisiones. Ser realmente honesto y totalmente claro. Aries te va a dar la pauta para que tus relaciones se estrechen y se hagan más eh, fraternas. Ok. Y eso aplica en cualquier aspecto, no solo en parejas. puede ser familia, puede ser negocios Ahora, cada proceso es lento pero seguro ¿Y por qué decimos lento? Porque el tiempo humano es totalmente diferente al tiempo universal, al tiempo divino El humano quiere correr y el universo te dice, calma, todo ya está hecho solamente ten paciencia para que te llegue, ¿ok? y ante esta paciencia que te piden aries de repente cuesta un poquito de trabajo y en relaciones quisieras que las personas decidieran, que te dijeran sí, que te dijeran no que fuera hoy, en este momento, en este preciso segundo, la respuesta y la otra parte requiere su tiempo, requiere pensarlo, requiere eh, meditarlo hay momentos en los que recibes respuestas de momento y en el segundo hay momentos que no, entonces es importante que te abras a esas dos partes de las eh, situaciones que vives con tus relaciones, finalmente vamos a ver qué te dicen tus arcángeles como consejo final, Aries atrapado en el bar vamos a acercarla para que la veas este elefantito pareciera que está estancado pareciera que no avanza y es un momento, Aries, de este mes, de una introspección con tu alma, de un encuentro con tu alma, con tu ser y la divinidad, para, como te decían en el inicio del mensaje, evaluar realmente hacia dónde quieres ir. No es un momento para decidir desde la mente, es un momento para manifestar desde tu alma y desde tu congruencia. Okay? Entonces, para que esto se dé, requieres observar todo lo que ha sucedido en tu ciclo 2019, hasta donde vamos el día de hoy, y revisar dónde hay que accionar, dónde hay que soltar, dónde hay que moverse, dónde, ¿sabes? Entonces, todo eso te va a llevar a un avance. Por hoy, es importante mantenerte en observación, en meditación, en auto reconocimiento y autovaloración. Aries, muchas gracias por estar aquí. Recuerda suscribirte al canal, darle like, activar la campanita. Hazte amigo, amiga de Chamuel, porque este arcángel está en total disposición para guiarte durante todo el mes de noviembre. Y también recuerda que nos vamos a ver, nos vamos a escuchar hasta diciembre. Es por eso que entregamos este video completo, con las tres partes completas, déjanos tus comentarios darle like, nos vemos pronto, te amo con todo mi corazón Aries, bye